Nada, buenas tardes a todos. Y para quien no me conozca, yo soy Beatriz Antolín. ¿vale? Eh, estoy especializada en restauración y patología. Trabajo en Tenerife como jefa de obra, perito y también realizo direcciones de obra. Y para aquellos a los que les interese seguir viendo la construcción desde un punto diferente, desde un plano diferente, pues me podéis seguir el rastro por Instagram en arroba a te Beatriz Antolin ya que es la red social que más utilizo y además eh, la uso como complemento a mi trabajo. Eh, lo primero que quería decir es eh, agradecer a todos los organizadores de esta a T. ¿no? Eh, gracias por ofrecer vuestro tiempo en, en organizar y reunir a toda la familia, ¿vale? que no es, un, no es una tarea fácil. Y gracias infinitas también por cambiarme la hora del sábado a las 9 de la mañana, hora canaria, por esta otra, ¿vale? Gracias. Cuando vi la obra, casi me da un muere. Y nada, y ya nos vamos a meter en materia, y lo primero que quiero explicarles es por qué le puse ese título, ¿no? Reflexiones sobre el futuro del arquitecto técnico en tiempos de pandemia. Pues, eh, como bien dice el refrán, ¿no? No hay mal que por bien no venga y, y es cierto que si no hubiera sido porque el coronavirus nos tiene hoy atados de pies y manos en nuestras casas, eh, a día de hoy seguiríamos estando sometidos a, al estrés que la sociedad nos obliga. Por eso hay que aprovechar del tiempo que, del que hoy disponemos ¿no? y reflexionar sobre aquellos aspectos que pueden hacernos mejorar y evolucionar en, en nuestra profesión, prestando un poquito más de atención a, a, al pilar de la profesión que es la construcción. ¿Vale? Y est estas reflexiones realmente nacen eh, eh, al saber que la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial pretende dar un impulso a la construcción a través de la tecnología. Obligando al sector a, a industrializarse, eh, como a, a reinventarse, para poder adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, cuando aparecen las siguientes cuestiones, ¿no? De cómo podemos ser capaces de utilizar todas esas herramientas que, que el nuevo sector de la construcción está poniendo a nuestra disposición sin saber construir, o por qué a día de hoy... A pesar de tener más herramientas y disponer de medios tecnológicos avanzados, seguimos teniendo los mismos problemas en el proceso edificatorio y seguimos encontrándonos con las mismas patologías que en nuestros edificios, en nuestros edificios igual que hace 20 años o más. Eh, la verdad que es bastante curioso y, y te preguntas, o sea, ¿no se supone que vamos a mejor? Pues bien, esas reflexiones eh, son lo que vamos a exponer un poco hoy y la realidad es que en el momento actual seguimos teniendo los mismos problemas en el proceso edificatorio que teníamos hace 40 años. Y sin embargo, las herramientas que, que utilizamos son inmensamente más avanzadas y muchísimo más sofisticadas. Por lo tanto, deberíamos haber alcanzado un, una mayor excelencia en nuestra profesión o en la forma de abordar los proyectos técnicos y, y en la forma de, de construir. Pero la realidad no es esa. La realidad es que eh, seguimos encontrándonos con proyectos incompletos, proyectos mal definidos. Espera, que creo que estoy oyendo por ahí. Mm. Voy a silenciar, ¿vale? Permitir. Bueno, yo, se me oye. Ahora ya no sé si lo voy he Sí, vale. te oímos. Ah, Una vale, pregunta, vale. Beatriz. ¿Te has acordado de grabar la charla? Sí, lo puse automático en el Zoom. Vale, fenomenal. Aquí pone grabando, sí. Vale, pues como estamos comentando que, que se supone ¿no? que todas esas herramientas que utilizamos son inmensamente avanzadas y muchísimo más sofisticadas. Y por lo tanto, deberíamos haber alcanzado una mayor excelencia en nuestra profesión y, y en la forma de abordar proyectos y en la forma de construir. Pero que la realidad eh, no, es, no es esa, o sea, la realidad es que seguimos encontrándonos con proyectos incompletos, proyectos mal definidos, proyectos incongruentes, proyectos donde hay desfases presupuestarios importantes, proyectos donde no se sabe muy bien cómo ejecutar determinadas cuestiones y proyectos donde se plantean soluciones o ideas que, que ni siquiera tienen mínima garantía de poderse resolver adecuadamente. Y todo eso eh, lo que produce es un caos. Un caos, improvisación, retrasos, incrementos presupuestarios importantes y además con el tiempo una vida inadecuada del edificio. Y problemas patológicos eh, importantes relativamente en poco tiempo. Y es cierto que, que a veces la calidad de nuestro trabajo no depende directamente de nosotros. En ocasiones eh, nos vemos arrastrados por ese mal desarrollo de proyectos y a veces nos toca solucionar la papeleta pues, de la mejor forma que podemos. ¿no? Y no digo sabemos, sino digo podemos, porque en ocasiones aunque nosotros sepamos cuál es la mejor solución, no podemos emplearla. Y entonces eh, te planteas eh, a ver eh, cómo y de qué manera hago yo que la inventada ver, sea un poco menos inventada y podamos hacer una solución más o menos. Y ese más o menos eh, significa, espero no tener problemas en el futuro. Y ahí, en ese momento, es cuando te cuestionas por qué no estudiaste odontología, ¿vale? <risa> y esa es la realidad. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Pero bueno, eh, os voy a leer eh, el porcentaje del del origen de las patologías que se producen en la construcción, solo en estructura, ¿vale? Y estos porcentajes no me lo he inventado yo, evidentemente, sino que son un estudio de Enrique González Valle, ¿vale? profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de Intemac, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos. Entonces yo creo que este hombre, pues algo del tema sabe. Y él dice que el 40%, del 40 al 50% de las patologías se producen en proyecto. O sea, eso quiere decir que todavía no han presentado proyectos en el ayuntamiento y la casa ya presenta patología. Y el cliente sin saberlo. Luego, del 30 al 35% de las patologías se producen en ejecución. Errores de replanteo, modificaciones de proyecto. Incumplimiento de normativa referente a la ejecución de trabajos y aplicaciones materiales. Falta de definición de proyecto. Controles de ejecución inadecuados e inexistentes, tanto por parte de la constructora como por la dirección técnica. Escasas cualificaciones del operario para algunos trabajos. Inexistencia del control de recepción de los materiales. Del 10 al 15% de las patologías se producen en los materiales como por ejemplo, pues un hormigón que no cumple con las resistencias exigidas del proyecto o un mal curado del, del hormigón. Y luego, del 5 al 10% de las patologías son por el uso inadecuado y falta de mantenimiento de materiales. O sea, en este país eh, el mantenimiento no existe, ¿vale? O sea, eso ya yo ya lo tengo claro. O si no, eh, dime tú a mí quién ha subido a la azotea de, de tu edificio a barrerla y a limpiar las plantitas que salen alrededor de la cazoleta. O sea, realmente solo se sube cuando te llaman para problemas de humedades. ¿vale? Entonces, pues, esa es la cosa. Os quiero compartir, si puedo y sé, porque esto no sé yo muy bien, a ver. Compartir eh, pantalla. Si necesitas ayuda, dilo, eh. Vale, gracias. Bueno, compartir pantalla. ¿No? Compartir. Vale. Bueno, esto es un estudio de, que realizó el Grupo Español de Hormigón. Vale, en el que hace un análisis de estadísticos según diferentes parámetros, como es el tipo de estructura la forma, forma, de manifesta esa forma de manifestación tipo causa y naturaleza del daño, ¿no? Recogida en 800 casos, indica el porcentaje obtenido en los diferentes elementos donde se localizan los daños. O sea, como podéis ver, lo gordo está en estructura. O sea, y esta es la realidad. Entonces, eh, dejo de compartir pantalla. Que ahora, como algo, no nueva función. <risa> tienes que volver a darle a compartir eh, pantalla. Ah, vale. Y se me pasa la otra. Okay. Ahora ya no lo veis, ¿no? Sí, ¿Pues lo sí? estamos viendo. Y, cómo y arriba, arriba tienes cerrar con un botón rojo. ¿Dónde está el ah, verde? Dejar de. Vale, okay, okay, okay. Vale, gracias. Pues. Vale, entonces, eh, ¿dónde tenemos el problema? No? ¿Dónde está el problema? Después de ver la gráfica, pues, eh, te preguntas que dónde, por qué seguimos teniendo eso y dónde está el problema. Tenemos herramientas magníficas y maravillosas, tenemos programas que nos facilitan inmensamente nuestra labor y por qué seguimos haciendo las cosas igual o peor que 20 años atrás. Entonces, eh, yo creo que ahora tenemos más información, pero sabemos menos. ¿Y por qué sabemos menos? Pues porque tal vez el problema sea que nuestro campo de actuación es muy amplio y ahí es donde tendríamos que hacer una reflexión, si no sería necesario tener una formación más especializada, ya que cada vez es más exigente el el nivel de conocimiento de un área. Y a día de hoy, dentro de nuestra profesión, pues tenemos como varias... Eh, las, las áreas que siempre han sido como las especializaciones más claras han sido siempre como tasaciones, valoraciones y peritaje. ¿no? Y de cara al futuro, o sea, es cuando realmente te hacen la reflexión, ¿no? Y dices tú, eh, si la industria 4.0, lo que pretendes dar un impulso a la construcción a través de la tecnología, eso significa que pretende industrializarla y eso significa que muchos puestos serán automatizados y muchos de los trabajos serán destruidos y desaparecerán. Yo sé que son bastantes reflexiones pero por eso se llama así la charla, ¿no? reflexiones del futuro del arquitecto técnico y, y entonces te hago una pregunta, o sea, Creéis que la profesión del arquitecto técnico puede ser sustituido por un robot? Pues no, no hace falta que me contestéis ya. ¿eh? No, os voy a dejar un link, ¿vale? Que voy a copiar. A ver, no, lo voy a hacer así. Voy a copiar el link. Lo voy a dejar aquí. Vale. Uy, Javier Hurtado en privado, eso por qué. Tienes que darle a todos. Enviar a todos. Ay, yo digo, no sé por qué me ha salido ahí. ¿eh? Vale. Ok, vale. Os voy a dejar un link porque la verdad que me parece, es el libro que... Es un libro ¿no? que está en PDF y es de la cuarta, a lo mejor algunos ya lo sabéis, ¿no? pero bueno, se llama La Cuarta Revolución Industrial y es eh, bastante interesante. Eh, el autor se llama Klaus o no sé qué, porque en alemán y no sé decirlo, y es el fundador del Foro Económico Mundial del 2016. O sea, este señor define a la Cuarta Revolución Industrial como la era de los robots, y durante la celebración del Foro Económico del 2018, vale, sobre el futuro de los empleos, pues se llegó a sacar la conclusión de que los trabajos relacionados con la ingeniería, con la arquitectura, artistas, músicos, diseñadores, programadores, eh, todo lo que es relacionado con la, el arte y la creatividad, ¿vale? Son, eh, o sea, serán la economía esencial, ¿vale?, del futuro. O sea, arte y creatividad, señores. Y es cierto que eh, los robots no pueden improvisar, o sea, y eso lo hemos, y digamos, y ya hemos visto el porcentaje de patologías anteriores, entonces, como, va a ser que no. Entonces, eh, si los robots no son creativos y no son, resolu no son resolutivos, ¿no?, los robots solo hacen trabajos mecánico, así que eh, tendrá que haber un técnico preparado y dispuesto a resolver cada una de las improvisaciones que vayan surgiendo en el transcurso de la obra. Y, y bueno, entonces, como puedes comprobar, pues nada cambia. Así que puedes respirar tranquilo que de momento no te va a quitar el trabajo. En la siguiente tabla eh, ¿vale? que voy a compartir también, muestro eh, las profesiones actuales con menos riesgo de automatización. ¿vale? Voy a hacer la misma operación. Voy a compartir. ¿Vale? Y como podemos ver, ¿vale? por eso os pasé el link, porque todo es, es, es muy interesante, la verdad que lo recomiendo. Porque ya no te habla de la profesión, o sea, te habla de la economía, te habla del futuro y te habla de varios, de todos los sectores. Y no sé, a mí me parece muy interesante. Pues bueno, mmm, lo que no van a dejar de tener trabajo, vamos, es la salud mental. O sea, porque vamos a terminar todos locos con la tecnología. Entonces, entonces vamos a tener que ir directamente al psicólogo, ¿vale? Y esta gente va a tener un mogollón de trabajo. Y... Eh, nada Nosotros estamos en el, puerto, en el puesto tercero por la cola, ¿vale? O sea que en, estamos en el ranking. ahí Bueno, pues esto lo podéis ver en el libro, ¿vale? Tampoco... Eh, o sea, el dato curioso que quería decir de aquí es que la salud mental... Vamos. Dejo de compartir, ¿vale? Y me vengo otra vez para acá. Y entonces, después de saber esto, pues nos falta ya definir como un poco al arquitecto técnico del futuro, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo crees tú que será el arquitecto técnico del futuro? Pues eh, yo creo que somos los técnicos con mayor versatilidad de adaptación en circunstancias cambiantes, ¿vale? Del mercado de trabajo, eh, somos puros camaleones, tanques de guerra, o sea, llámalo como quieras. Ya lo hicimos recientemente en la crisis del 2008 y, y ahora también pues, lo haremos y no me cabe la menor duda. Y saldremos, ¿sabes? Pues nada, es lo que toca y yo creo que mm, hemos nacido para esto. <risa> vale eh, Os voy a dejar otro link, ¿vale? Ah, voy a hacer por aquí. A ver, todos. Que no me pase lo de antes. Vale. Ese link también. A ver, esto ya no es más. Esto es un poco más subjetivo. Vale. Porque hay gente. No sé. Depende un poco de, de lo que creas, de lo que no. Bueno. Este señor es un. Eh, Futurólogo de esto, que eh, ve más allá de, del presente, ¿vale? Él ya está en el 2030, ahí reservando las cervezas para cuando terminemos. de <ríe> esta cosa, ¿vale? Y él, eh, bueno, él, él hizo un análisis, ¿no? De las profesiones que serán las más buscadas y que todavía a día de hoy ni se conocen, ¿vale? Y las ha clasificado en 16 áreas. Eh, la voy a compartir también porque es que me parece súper graciosa alguna aunque también lo tenéis ahí, ¿no? pero es que mmm, no sé me hace gracia, algunas me hacen gracia o sea optimizadores del tráfico de drones, bueno pues tiene que ver con cosas de drones el chat de alimentos de impresora en 3D o sea, ¿eso qué es? Yo no sé lo que es. ¿Qué más? Ah, había una aquí. ¿Qué más? Eh, conductores de lombrices robóticas. <risa> bueno, no sé. Aquí hay un poco de todo. No sé, aquí también aparecemos arquitecto, ingeniero en tráfico automatizado. Esto no sé lo que es. Pero, pues, bueno. Tendríamos que seguir formándonos y ya está. Tampoco... Vale, y nada, y yo creo que ya eh, como resumen, lo que quiero decir es que eh, el final de esta charla, ¿vale? Todo esto que os he contado, realmente lo quiero resumir en esto. Que yo creo que deberíamos practicar más lo de compartir con compañeros especializados, ¿vale? En, en esas áreas que no controlamos, y de esa manera, pues también estaríamos colaborando con la lucha contra las patologías, ofreciendo cada día. Eh, una calidad de construcción mejor. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Es cierto que practicamos lo de compartir, pero solo en ciertas circunstancias, límites, ¿vale? Entonces, cuando ya no sabemos por dónde, para dónde tirar, ay, yo creo que a lo mejor, ¿vale? Pues eso hay que pensarlo un poquito antes. Y nada, y tenemos que intentar entre todos pues, ser partícipes pues, de, de esa rueda, ¿no? Y nada, solo quiero decir que mmm, compartir es vivir y regalar conocimiento es regalar felicidad. Así que, pues, gracias por escuchar estas reflexiones y no sé si tenéis, pues, ¿qué pensáis? O sea, ya no es que preguntarme a mí mmm, qué piensa ¿no? O sea, yo realmente he expresado lo que pienso, ¿no? Pero me gustaría también un poco, pues, saber qué pensáis vosotros, ¿no? Después de, de, de todas estas preguntas que, que hemos expuesto, ¿eh? No sé. Bueno, pues si queréis, eh, lanzo yo una reflexión, ¿vale? venga. Recordaros que a las 6 empieza Alejandro Olmo con Passy House. Muy, Esa la reflexión. Muy, inter muy interesante, ¿vale? Lo digo porque son menos cinco, ¿vale? Para la gente ah, vale. lo sepa que es que hay gente que no se sabe el calendario, ¿vale? Y ah, estamos venga. ahí saltando, ¿vale? Entonces, nada, la reflexión que os hago es la siguiente. Yo, mira, yo ahora mismo estoy... Eh, eh, trabajo sobre todo en direcciones de obra, estoy llevando bastante obra nueva, vale, por circunstancias, eh, pero, cre pero creo que se abre un camino muy importante en el tema de rehabilitación. Mm. Porque está claro que esto va a tardar, pero la, ge la gente sigue viviendo en sus casas, va a tener unas necesidades, mm. eh, necesitará un mantenimiento, eh, tendrá unas expectativas... No sé si os pasa a vosotros. Yo estoy en casa y pues se me ocurren cosas. Primero porque soy aparejador, pero a la gente normal entiendo que también. ¿vale? Entonces creo que ahí se abre un camino, un camino muy importante que, aparte de los arquitectos técnicos, estamos muy bien posicionados ¿vale? para abordarlo. Yo, esa es la reflexión que quiero haceros. Dejo a algún compañero para aportar algo más. Claro. Y gracias, ¿eh? Madrid. Nada, Tim. Beatriz. Hola, Pedro. Dime. Me voy a presentar a la cámara. ¿vale? Ay, venga, vale. Venga. Sigo comentando lo que ha dicho Javier ¿eh? y enlazado un poco con lo que yo he comentado antes. El, el, en la mía, a las cinco. Eh, evidentemente, hay una parte que durante estos años se ha fomentado mucho. La nueva planta ha crecido algo, pero ha habido mucha rehabilitación y el campo este de la rehabilitación es, es, es un campo muy importante para nosotros. Sobre todo vamos como yo digo nada mejor que ir solos solos entre comillas eh de tener que ir de la mano de nadie, de la mano de nadie evidentemente de, la mano de nadie, ¿eh? o sea, yo puedo ir con siete más si yo quiero, vale, pero sí. si estás capacitado para rehabilitación y patologías, pues adelante yo creo que el campo de la rehabilitación a partir de, de ahora con todo lo que se nos vecina, puede ser o sea, que si ya era importante, tiene que ser más importante. Pero ahora bien, la rehabilitación es ya no solamente que me voy a reformar la, mi casa, mi vivienda, mi no, sé, no, es que tiene que haber ayudas a la rehabilitación serias y de verdad. Totalmente de acuerdo. Se están dando hasta ahora. O sea, es mm. Gaste usted todo, todo el dinero, haga usted todo, pague usted con las facturas, con IVA, los que estamos en la península, Gastese todo, todo, todo, haga todo y ya veremos si se lo damos. Sí. Es que por ahí no es el camino de la rehabilitación. O sea, sí. tenemos que pensar en las grandes ciudades, hay que pensar en pueblos donde hay problemas de verdad de las viviendas que están en mal estado. Este campo es muy importante. O sea, es que el parque inmobiliario hay algunas viviendas que es que no que ver O sea, los que llegamos a tasar vemos viviendas que, es que dicen, madre mía, es sí, sí. posible. A eso quiero ya hacer un, una cuestión, Pedro, porque lo estuve estudiando cuando estuve preparando lo del conta. ¿Y esto qué es? ¿Hemos el, eliminado el límite de tiempo de 40? Nada, ah. que tienes tiempo ilimitado. ¿Qué es ah, ilimitado? Mira qué bien. Como he pasado aquí. Pues que <risa> podéis estar aquí hasta las 8 de la tarde. <risa> no, es que una de las cosas es que este, este es un tema súper importante porque es que realmente... Mmm, es lo que te dices, o sea, tenemos que intentar luchar entre dos porque la rehabilitación, apoyar la rehabilitación, o sea, es que realmente la gente piensa en, en los, pro, los promotores, sobre todo, en construir en tal, el, se va o sea, con el tema este de la industrialización, no, no. Para construir más, más rápido, más productividad, o sea, no, vamos a ver, es que también con eso, o sea, estás eh, gastando los recursos de... Pocos recursos que nos quedan, ¿sabes? Entonces, mmm, quiero decir, sí, industrializa, vale, pero vamos a centrarnos un poco también en, en la arquitectura verde, ¿sabes? Vamos a intentar esas casas abandonar, vamos a darle vida, ¿sabes? No intente eh, cogerte el hacer un plan parcial y, y el campo de papa ahora convertirlo en un campo de gol, ¿sabes? No sé, mmm. Pedro. ¿No? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí, sí, sí. Vale. Claro. sí claro. No, esa es como un poco la filosofía, es decir, que nos volvemos locos como in, oímos la palabra industrializar y es como vemos, ¿sabes? Billetes viniendo hacia nosotros. O sea, sí, vale, billetes, no sé, para algunos, pero para, no sé, pienso que hay otras cosas como más importantes, ¿no? Que la, el planeta Tierra que nos lo estamos cargando, vamos. Algunos ya sabéis que han dicho que la Tierra ha dado un mensaje Hombre. a la humanidad. ¿Eh? En Madrid, los que viven en Madrid ya han visto que salen fotos de Madrid estupendo, ¿eh? que antes no se veían, ¿eh? y muchos sitios también. O sea, mm -hmm. yo creo que hay que repensar muchas cosas de aquí en adelante, pienso yo. Pero igual sería, no sería todo mejor todo. la forma ¿Algo? en que. No sé, nosotros podríamos a mejor como sector, como mmm, eh, sector profesional, a mejor hacer fuerza para, no sé, de alguna forma que eh, potenciar la rehabilitación. Es que es lo que tú dices, o sea, no hay ayuda, no hay, no sé. O sea, no sé cómo podríamos hacer fuerza, ¿no? Pa, pa... O sea, a, a verlo las hay, el problema es que para mí están mal gestionadas. La es, posible, es posible, es ¿Eh? posible, es posible eso. Pero a ver, las hay. Y yo me encuentro que muchas veces no somos conocedores de ellas. Y ah. no es por hacer propaganda, pero mañana, el sábado, vamos a hablar de ello, Fernando y yo. Así que si ah, os sí, animáis claro. al almuerzo. Claro. Aquí estamos para acá, claro, ¿no? Claro. Hablaremos de ello. Las claro. herramientas sí. que hay a día de hoy. Está, está, hay, está, está, está claro. Que hay que apostar por ello a tope, porque es, es una oportunidad y es el sector que tiene que tirar en el tema de la edificación. Pero tenemos que un poco hacer cultura de, de conocerlas y luego saber aplicarlas de cara al cliente, que es un poco lo que, la, lo que quiero mostraros mañana. Vale. Dejo ahí. Pues, luego, la situación está de confinamiento. La gente está conociendo sus viviendas, está viendo están conociendo cosas que, que seguro que no las sabían mis antes o sea, A ver, que la, que la azotea ahora está sobrevalorada, ¿sabes? O sea, en Valle menos. O sea, es que, ay, no tengo pasillo, no tengo balcón no tengo terraza, o claro, fíjate claro, que bien claro. que tengo terraza, o fíjate que bien que tengo jardín. O sea, están viendo los pros y los contras. Por Con lo cual, muchos van a... Si las cosas van bien económicamente, se tienen que recomponer y darle salida a la... ¿Esto qué pasó ya? ¿Se acabó el tiempo esto que qué? Nos queda congelado, Pedro. Bueno, confinada en mi vida. ¿Qué nos cumple todo lo que tiene que cumplir? ¿No? Ver, no sé. O sea, yo digo eso. Luego compañeros pues luego lo comentaremos con la que tenéis. Javier y claro. que tenéis Pero, es chicos, que evidentemente, pues. a ver, no ¿las hay? Sí. ¿Están gestionadas? Yo lo tengo claro desde hace varios años. ¿Más sí, sí, seguro. Bueno, como mañana vamos a, van a comentar el tema de la rehabilitación, si os parece echamos un vistacillo a las preguntas que hay en el chat. Empezando, pues Antonio Martos dice, coincido totalmente con Francisco, especialización. Francisco comentaba justo encima, es necesaria la especialización, y Asimov ya adelantó cosas que pasarían y han sido. Y Coromoto pregunta, ¿creéis que... Tan importante formarse en Revit? A ver, yo, eso también depende un poco de lo que a ti te guste. Vale, yo no me voy a formar en Revit. Yo me formaré realmente en lo que necesite básico, es decir, yo qué sé, eh, no sé, el ayuntamiento te pide que este plano tenga que ser en Revit. Pues entonces yo, pero porque yo a mí no me gusta ese tema, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo prefiero formarme en otras cosas. Entonces, pues habrá compañeros que sí si que se formarán en Revit. Y oye, pues genial, ¿sabes? Es que a ver, todo no. Es que ese es el problema, es que no podemos saber de todo. O sea, es que es imposible. O sea, yo no hago certificación energética porque no me gustan y no la hago y no las voy a hacer. Entonces, más salido, digo, sí, pues mira, mi colega este la hace, le doy su teléfono y ya está, o ¿sabes? Es que no. Entonces, no sé, o sea, que no pasa nada, ¿sabes? Es que. Mmm... No sé. Ahora, el bin, todos con el bin. El la construcción, todos con el la construcción. El no sé cuánto. O sea, es que vamos como, o ¿sabes? Vaya o No sé, no, no, yo no lo veo así. No sé si contestado o. Sí, perfectamente. Yo pienso vale, que pues. cada uno tiene que eh, ver cuál es su especialización, qué es lo que realmente te gusta. Y ahí ser... Bueno, en tu materia, punto y pelota, ya está. ¿Sabes? No es que no tenemos que saber todo de todo. Bueno, me cuelo un momentito antes de seguir leyendo las cosas que han puesto ah. en el chat. Vale. Siempre se ha dicho que lo que dibuja no es el AutoCAD, sino que dibuja la mano que hay detrás. Evidentemente. Y... Y creo que se ha dado mucha importancia, y ando con el principio de tu charla, mucha importancia a la herramienta y no tanta importancia al conocimiento y a la base que tiene que haber detrás de esa herramienta. Hay por aquí en otros comentarios, pues muchos comentarios de gente que está de acuerdo contigo, en sociedades colaborativas y trabajos, conjuntos y compartidos. Y Antonio de Trujillo hace otra pregunta relativa a la rehabilitación tras la crisis del 2008 la rehabilitación y el mantenimiento iba a ser una oportunidad para nosotros al pararse la obra nueva en eso quedó apenas se hizo nada en el aspecto del mantenimiento tenemos una nueva oportunidad pues claro o sea la oportunidad es que depende de cada uno realmente o sea es que es lo que estamos hablando no que hay que potenciar eso realmente o sea, hay como sea hay que potenciar la rehabilitación yo no sé de qué forma pero eso realmente es un tema serio que tenemos que hablar y, eh, y hay que hacerlo, hay que hacerlo porque si no, eh, vamos, extendiendo, el, el centro se queda vacío, casa súper chula, vacía, que podían estar tener vida, no sé, o sea, no, nos volvimos locos, <ríe> o sea, y eso hay que intentar pararlo, intentar pararlo. Como sea. Bueno, parece que hay, hay muchos compañeros y compañeras que están de acuerdo con esto. Dice un poquito más abajo Francisco Hidalgo, la rehabilitación energética y la eficiencia es muy importante. Samuel Pérez, planes de renove de calderas, ventanas. Ana, Gallardo, Ana Gallego perdón, decía, vemos cantidad de obras de rehabilitación inacabadas y sin ningún programa claro por parte de su propietario. En el campo de la rehabilitación, ¿por qué no nos convertimos en asesores que gestionen su dinero para poder arreglar, rehabilitar por partes sin tener que hipotecarse hasta las cejas? Veo que la gente empieza y no sabe cómo acabar sus obras. Bueno, eso también es un poco... A ver... Cada maestrillo tiene su librillo, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, a ver, si la propiedad, por ejemplo, tiene interés en, en rehabilitar la vivienda... Y bueno, sé que a lo mejor va a ser pagadora o... No sé, eso también es un poco hablar con ellos, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Es decir... No sé. Yo creo que se está perdiendo un poco la empatía, ¿sabes? Con, con el cliente. Realmente vamos a lo que vamos, que es la pela, productividad y punto. Y se están perdiendo otros valores, ¿vale? Y es lo que yo opino. Bueno, parece que el tema de la rehabilitación... Ha generado un montón de interés, perdón. Nos recuerda, Fernando, que mañana a las diez y media hablará de, habilitación, de rehabilitación, ayudas y otros aspectos de la profesión, con Javier Hurtado. Genial. Yo creo que es una charla bastante interesante y necesaria, ¿eh? Así que no lo bueno, perdéis pues, Además, porque... <risa> Prometen cerveza. Eh, ¡Ay, prometen me cerveza! Uh, <risa> pero a las nueve de la, la mañana... <risa> almuerzo el almuerzo del sábado, diez y media, el sábado... Almuerzo, por lo menos aquí en Valencia. Claro, pero a las nueve y media una cerveza como que... Bueno, yo me bueno, tomaré un café con leche, da igual. Bueno, nos comenta Ana Gutiérrez, dice, tenemos un Ministerio para la Transición Ecológica, que se ponga las pilas. De esto ha hablado también Teresa en la primera charla del día sobre la Agenda 2030. Entonces, como luego se van a colgar, pues también... Recomiendo que le echéis un vistacillo. Antonio Martos, bueno, yo veo la industrialización no como un agotamiento de los recursos, sino como una optimización de los mismos. Bueno, pues al final eh, la industrialización es hacer casas, eh, más casas en menos tiempo, ¿vale? Con lo cual los recursos, desde mi punto de vista, son los mismos, los agota, ¿vale? Y construyen más, agotan más, o sea, es lo que hay. Es que, vamos, no sé, sentido común. Ana Gallego completaba lo que ha comentado antes diciendo, claro, se me olvidaba que la figura del arquitecto técnico es un mal necesario. Nadie piensa que tu asesoramiento les puede hacer ahorrar dinero. Miremos cómo viven vecinos de otros países e intentemos aprender algo. Yo vivo en el rural en Galicia y a día de hoy estoy en el paraíso. Pues sí. Eh... Lo que, que el arquitecto técnico es un mal necesario. Nadie piensa que su asesor, que tu asesoramiento les puede hacer ahorrar dinero. Bueno, porque es que, a ver, es un poco complicado. Es decir, en España el concepto de la arquitectura eh, realmente no se conoce muy bien. Entonces, por eso, por, eso, por ejemplo, yo, a ver, yo en Instagram... ¿Vale? Aparte de no es, no la utilizo solo para mostrar mi trabajo, sino utilizo, ¿vale? Para mostrar a la gente que no tiene ni idea de construcción, es decir, mire, caballero, lo que hacemos nosotros, ¿vale? Le podemos ayudar, te podemos ayudar a ahorrar dinero. Si no, eh, si no quieres unos técnicos, vas a tener esto. Y pones la foto, ¿sabes? De la gotera, no sé qué, porque es verdad, o sea, cuando te llaman un peritaje. ¿vale? De a mejor una obra que está recién hecha, pues te encuentras esa eh, eh, guarrindongada, ¿vale? Entonces, eso lo pones en Instagram y dices mira, si usted no contrata a un técnico o a una persona que sepa, esto es lo que le va a pasar. Entonces, de esa manera, ¿no? Utilizar no solo las plataformas para vender, sino para concienciar un poco, ¿vale? A esa gente, pues que no es profesional, ¿vale? De tal manera que diga, joder, pues mira, el arquitecto técnico pues algo me puede ayudar a mí. Por lo menos a no pagar dos veces una reforma, ¿no? O sea, es como la idea. Por lo menos yo, en, mi, en el Instagram mío, es lo que intento eh, plasmar. O sea, dar una, explicar ¿no? de una forma, cómo es la construcción, de una forma divertida, ¿no? Porque, ¿sabes? Poner fotos de obra ahí es como, vale, ¿qué me estás explicando? Pues te queda igual, porque lo importante es llegar a gente... También no profesional, es decir, ah, coño, pues, eh, esta profesión, si yo contrato a un arquitecto técnico, pues mira, a lo mejor es lo que he antes, ¿no? Me puedo ahorrar, eh, pagar dos veces una reforma. No sé. Cada uno eh, lo enfoca de la manera que quiere yo, pues lo enfoco así. Y no sé si hay alguna pregunta más. Pone Ana Gallego. Un comentario que me parece muy acertado. Miremos cómo viven vecinos de otros países e intentemos aprender algo. Yo vivo en, Ru en Galicia y a día de hoy estoy en el paraíso. Ya, pero ¿eso bueno, qué significa? ¿Qué pues decir. Que... No sé si está por ahí... Ana a mí las comparaciones tampoco me gustan. Es decir, España si te eh, puedes, siempre... Si te accedes el micro puedes intervenir sin problemas. Ah, no. Si, si quieres, ¿eh? Sin, si quieres. sin compromiso, ¿eh? Aquí no se obliga a nadie. A ver, yo también tengo una cosa. A mí es que las comparaciones o sea, no me gustan. O sea, infravaloramos totalmente España. O sea, en España eh, siempre estamos como comparándonos con la gente, tal, no sé cuánto. O sea, solo nos acordamos de España cuando salimos fuera a un país extranjero. Por la comida. Y es que en España se vive muy bien. Pues yo qué sé, o sea, cada uno tiene su forma y para mí, no sé, yo, a mí España, el constructivamente, eh, aquí en Canarias, por ejemplo, se construye muy bien, ¿sabes? O sea, no sé. También es verdad que he trabajado en Alicante y no puedo opinar lo mismo, ¿vale? <risa> Las cosas como son. Pero aquí, por ejemplo, en Canarias, pues la gente construye muy bien. Y es una cosa que a mí, cuando llegué aquí, me sorprendió. Digo, joder, qué bien que construye esta gente. Son. Y ahí allí en, allí en Alicante, por ejemplo, es todo como. No sé, ¿sabes? No, no no le dedican ese cariño, ¿no? Y eso al final se nota, ¿no? pero Pero bueno. No sé, a mí yo... Hombre, Galicia es un paraíso y a mí el medio rural me encanta. Pues sí. Yo creo que el comentario iba no por ahí, ¿eh? Más, <ríe> que, más que un comentario. Que, vivimos, iba... que vive genial, que pues hay, sí. hay una alternativa, o sea, no todos son bloque de viviendas, no todos ah, son... Ah, vale, sí, ha podido enfocarlo ¿vale? por ahí, efectivamente, efectivamente. Y por ahí está el Passive que supongo que estarán ya hiliados, que sí. también tiene mucho que ver con eso. Claro. Creo que iba por ahí el tema. Sí sí sí sí sí. O oh, he entendido yo eso, ¿eh? Sí sí sí sí sí sí sí, sí tiene razón. Puede ir por ahí sí sí sí. Pues sí pues sí pues sí. Totalmente de acuerdo entonces sí sí si es por eso, sí. Aquí en Tenerife igual o sea aquí en Tenerife a mí lo que me gusta es eso ¿no? Que pues bueno es todo como muy rural muy eh, no sé es como muy acogedor no sé me me me gusta no sé. Y bueno. ¿Y en es estado? Tipo, ¿no? Cuando, cuando nos dejen, nos vamos, Encantado. Claro. <risa> <risa> Tenemos que ir un año a cada, a cada sitio. Hay que hacer una estadística en el lag, ¿vale? Y decir, venga. <risa> y cada año, a un sitio. Eso estaría guay. Pues, pues nada, gracias. Y, y nada, a reflexionar. Y ahora no hay excusa, ¿eh? <risa>